Todas las novedades. Emi, ¿eh? bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bueno un placer gracias. tenerte por acá una vez más. Una vez más. Bueno, saludos a la audiencia ya. Saludos a, todo a, todos a todos los que, que están por acá. allí viendo, muy atentos y seguro con muchas ganas de sacar a pasear a los chicos. Porque viste vacaciones de invierno, divertido para los pibes que no van a la escuela, pero para los padres se complica. Sí, sí. Porque ¿a sí, dónde a los llevo? Un... Se aburren rápido los chicos, es así. Así es. <risa> bueno, desde la Muni hemos planteado toda una agenda cultural uh -huh. y turística para, para lo que es vacaciones de invierno, para que tanto chicos uh -huh. como padres estén, estén ocupados con sí. tareas y con con, con recreación, pues cosas para hacer, claro. exactamente. Y la actividad que ya arrancó, de hecho desde el fin de pasado, si no me equivoco... El domingo, largaron, peques exactamente. Peques en vacaciones. Peques en vacaciones, Qué bueno, una, una agenda de, de teatro sobre todo, pero, pero bueno, una, una actividad transversal que... que Participan diferentes áreas. Uh -huh. eh, bueno, por ejemplo, bueno, hoy están en Plaza Le Parque, justamente en el Julio Le Parque, es la última fecha de hoy, la de, la de hoy. Uh -huh. eh, vamos a tener dos funciones de teatro y bueno, podemos encontrarnos con diferentes plazas de juego para los chicos, inflables. Bien. Tenemos un patio de comida, tenemos artesanos que van a estar vendiendo cosas. A ver, una parte de salud, una parte de ambiente, una parte de. de, ¿cómo se llama? de conciencia vial, entonces, Ajá. bueno, es como una cuestión bueno. súper integral para, para tener a la gente entretenida en ese evento. Qué lindo, ¿Sí? me encanta. En el Le entonces. En el Le exactamente. Uh -huh. Y, bueno, la, la idea es que esta sea una actividad federal que se desarrolle en los diferentes distritos del departamento de Guaymallén sí. Así que, bueno, el fin de semana eh, vamos a estar, en, bueno, a partir del viernes hasta el domingo, vamos a estar en la Rotonda de Salcedo. Uh -huh. La Rotonda de Salcedo, ubicada en... La calle Severo el Castillo y Carrillo sí. de Cruz, una rotonda muy grande. Uh -huh. Así que, bueno, durante el fin de semana van a estar ahí. Excelente. Eh, la semana que viene, toda la semana van a estar en el Centro Cultural Pascual Lauriente uh -huh. que, bueno, se está ubicado en calle Bandera los Andes. Bueno, toda la gente de Rodeo de la sí. Cruz seguramente los lo conoce. los que conocen la zona lo, lo ubican, sí. Exactamente. Después, bueno, todo el cronograma, está, igualmente está publicado en la página de la MUNI, uh -huh. en las redes, en el Perfecto. Instagram, en el Facebook. Bueno, van a estar también en el Centro Cultural La Lagunita. No Bien. sé si lo ubicás, que queda... En Bermejo, eh, sobre Matus Goldos, a 300 bueno, metros. Estamos acá cerquita. Acá sí. sí. de acá al sí. canal estamos alquita. Exactamente, justamente <risa> si, si te vas por la acera uh -huh. eh, y agarras la calle El Algarrobal, bueno, Aristóbulo del Bien. Valle llega a la lagunita, es Excelente. Matujoyo y Aristóbulo del Valle. Preguntarte, sí. Emi, ¿todas estas actividades son gratuitas? Todo gratuito, ah, exactamente. Bueno. Eh, salvo las del para hay que sacar la entrada ya es gratuita, pero hay que ir a buscar la pero entrada. Pero hay que reservar el lugar. Exactamente. Bien. Eh, en cambio, bueno, la, el resto que, que van a hacer en los diferentes lugares del municipio... Son con cupos limitados las del Bien. Centro Cultural Pascual La Oriente Si se llena, o sea, no va a entrar más gente uh -huh. Pero el resto de las actividades siempre, siempre abiertas y gratuitas para, para toda la familia que, que vaya y se entretenga Así que, Y hoy a las 20 tenemos una muestra de arte muy linda Exactamente, tenemos una muestra que va a ser en el... Eh, Hotel, Casino y cuando de los Sí. Eh, bueno, hay una extensión de la Sala de Arte Libertad Que, que son una de las salas de la Muni Nosotros siempre proyectamos diferentes muestras en, Ya sea en el Black Shopping como en, en el Hotel Intercontinental Hoy se abre una nueva muestra que se llama En Movimiento Bien. Va a estar a cargo de Daniel Herrera y Viviana Herrera Son dos hermanos, Ajá. Daniel es fotógrafo y Viviana es escultora, que hace... Viviana y Mario, ¿puede ser? Mario Herrera, perdón, bien, bien, bien. me confundí. Uh -huh. No hay problema, <risas> eh, puede pasar. <risas> justamente, bueno, hacen eh, trabajo... Bueno, eh, como te dije, Mario es fotógrafo <risas> y Viviana es escultora y han hecho una muestra que se llama El Movimiento, que bueno, uh -huh. tratan de captar... Esta faceta, bueno, una parte medio abstracta y a lo mejor yo que no soy especialista uh -huh. en arte no te lo sabría explicar, pero bueno, el concepto, del movimiento, tanto Bien. en la fotografía como en la escultura. Me encanta. Así que, bueno, a partir de hoy, hasta el 31 de, de este mes... Eh, uh -huh. No, miento, hasta el 31 de agosto va uh -huh. a estar presente en el Hotel Intercontinental esta muestra, así que bueno, están todos, el, el ex Hotel Intercontinental uh -huh. eh, están todos invitados a participar y, y conocerla, ¿no? Me encanta, eh... bueno, te digo propuestas para todos los gustos, porque ya pasamos por actividades para los más pequeños, aquí los apasionados del arte seguramente ya se interesaron y están ahí agendando un día para ir, pero los que quieren conocer un poquito más de la historia del departamento también van a tener la oportunidad mañana en este recorrido por San José. Exactamente, tenemos una actividad que se llama Recorridos con Historia uh -huh. Esta actividad se va a realizar, va a partir desde el Monumento al Indio Que está ubicado justamente en Bandera de los Andes sí. y Alberdi, Que uh -huh. es en la esquina opuesta de la terminal uh -huh. eh, Bueno, que es un, documento, es un monumento que tiene mucho valor simbólico, histórico Ahí lo vemos, mirá Bueno, a partir de ahí partimos y vamos a hacer un recorrido por todo lo que es el casco antiguo de la del departamento de Guaymallén vamos a tocar digamos, la relación que tiene el departamento junto con la provincia con el, uh -huh. el desarrollo de la provincia y justamente de la ciudad y bueno, vamos a acercarnos a lo que fue el casco antiguo, que es toda la zona de la Plaza San José donde funcionó un hospital, donde funcionaba Buenísimo. la municipalidad en su momento eh, vamos a seguir paseando por San José vamos a pasar por el Hospital Italiano por uh -huh. varios lugares que tienen que ver con, con la historia del departamento y vamos a finalizar eh, al final en el predio acceso a esta y en el informador, que uh -huh. vamos a ir tocando los diferentes monumentos que tenemos ahí cerca del informador Es como la modalidad esta de free walking tour no que se hace en tantas ciudades de Europa tantas ciudades turísticas, bueno, uh -huh. por aquí en nuestra provincia, está genial. Exactamente. Bueno, así que esperamos a la gente. Es, uh -huh. Esto es sin inscripción. Básicamente Bien. tienen que ir. Que acercarse. Hay que acercarse, eh, hay que acercarse. Los, los esperamos a partir de mañana. Que uh -huh. Bueno, mañana, de hecho, pues mañana es el, el recorrido que, que nos visiten uh -huh. y bueno, que nos acompañen en este recorrido. Así conocemos un poco de nuestra historia y, uh -huh. y nada, aprendemos y. Y las y personas que, que se sumen a este tour, uh -huh. se arman un grupito de amigos de WhatsApp y se juntan a la noche. ¿En la noche de la cervecería? Ese, ese es el momento. El Está momento. buenísimo. Bien. ¿Cómo es eso? La noche de las cervecerías, bueno, desde el área comercial de la Muni, uh -huh. eh, lo que hemos trabajado básicamente es hacer diferentes instancias de promoción de los locales del departamento. ¿sí? Uh -huh. La idea nuestra es que la gente consuma en Guaymallén, entonces vamos haciendo diferentes noches. Por ejemplo, el mes pasado fue la noche de... Eh, el, no me acuerdo de los sándwiches los y lomos ¿Sí? La uh, vez anterior fue la de las lo pizzas perdí. La noche del lomo Yo tenía que estar ahí Y bueno, y ahora en esta instancia Vamos a tener la noche de las cervecerías Bueno, tenemos Estoy. más de 30 cervecerías inscriptas Hay un uh -huh. código QR y un link Que te Muy lleva un, a un mapa Donde figuran georreferenciadas Las diferentes cervecerías Sí, sí. Cada cerve compró, Todas beneficio. tienen promoción En beneficio exclusivo de esta noche Así que hay que ir esta noche Y bueno, la... También tenemos la modalidad de las cervezas artesanales, que básicamente claro. son los que los hacen en la casa. Algunos uh -huh. tienen un emprendimiento un poquito más instalado que lo pueden ir a retirar al local Muy o bien. directamente a pedir los envíos, que también hay cerveza artesanal para, para que, que no está específicamente en un local comercial para consumir. Así excelente. que es una excelente instancia para para ir con amigos y amigas y familia y lo que sea, sí. para salir de este jueves. Ayer ya contábamos un poquito de, de este evento musical, nos adelantábamos a esto que nos traías vos, mí, pero me gustaría que nos des más detalles de cómo se viene el Guaymallén Suena, un espacio hermoso para disfrutar de, de las increíbles bandas locales que tenemos acá en la provincia. Exactamente, bueno, Guaymallén Suena es un ciclo de acompañamiento y tutorías, digamos, que tenemos con alguna banda de rock que las hemos ido acompañando y bueno, este... Bueno, ...empiezan a haber como cierres o recitales... Que, sí. ...que van surgiendo, digamos... ...que los vamos a tener este viernes y este domingo... Uh -huh. ...van a ser en la sala circular del Le Parc ...y bueno, este viernes vamos a contar con... ...¿cómo se llama? Alter Ego y las manos... Eh, no, y los trapos de Abel... ...que van Ajá. a tocar el viernes... ...y el día domingo va a estar Maurito y eh, la boca de pez ¿sí? bien, Van, bueno justamente la modalidad es lo mismo que te dije antes eh, si bien la entrada es gratuita se puede, bueno ahí en el link figura por dónde retirarlas por internet a, a las entradas o directamente una hora antes en el de park, se pueden acercar y, y sacar su entrada ¿sí? qué lindo. y vamos a cerrar este bloque de propuestas de la Muni de Guaymallén contándoles de qué se trata el visitur el visitur bueno eh, dentro de la Muni eh, nosotros tenemos un programa que se llama Descubriendo Guaymallén, sí. que tiene su faceta en colectivo y su faceta en bicicleta. Bien. ¿sí? Son básicamente lo mismo, pero con dos modalidades claro. diferentes. El que le guste pedalear, ejercitar un poquito, y para los más vagonetas, el colectivo. El colectivo. Bien. Y para, <risa> para el que no pueda. La claro. gente deportista, como los que ven en pantalla, miren, entrando en calor para no lesionarse. Eh, está la, la modalidad Bici Tour. Bueno, vamos a partir desde el monumento al cancionero Cuyano, que es de donde se esparcieron las cenizas de Mercedes Sosa uh -huh. cuando falleció, sí. uno de los puntos elegidos y un, un punto clave para, para contar este movimiento cultural y artístico que existió allá por los 70, eh, bueno, desde ahí va a salir el, el Bici Tour uh -huh. y bueno, va a empezar a recorrer la zona de Bermejo, vamos a hacer una parada en lo que es el atelier de Federico Arcidiácono, que uh -huh. es un una artista que trabaja la madera. Que, que es excelente. Bueno, ya visitarlo él ya es una, una experiencia porque, uh -huh. bueno, nos cuenta un poco cómo trabaja la mano de obra, cómo ha sido el desarrollo de su vida, digamos, con el arte, donde expone y, bueno, ver todas las muestras que él tiene, pues, bueno, siempre tiene un significado cada cosa. Así que, bueno, vamos a visitar a Federico, eh, vamos a seguir pasando por Guaymallén y vamos a parar por algunos puntos de Bermejo que, que tienen alguna... ...referencia histórica para poner en valor... Uh -huh. ...y por último vamos a cerrar en el Club Unión... ...que el Club Unión es un club centenario... Uh -huh. ...que bueno, si bien es un club de rugby y deportivo... ...allí funcionó una bodega en su momento... Uh -huh. ...y una estación de tren, y una bodega enterrada... ...así es como que... ...tiene un patrimonio histórico importante... Y al mismo tiempo tiene una cava subterránea que también tiene toda una historia. Y bueno, ahí vamos a hacer una degustación, Buenísimo. algún número artístico. Sí o sí hay que acercarse con bici propia, ¿no? Es con bici propia. Ok. Eh, ahí estamos terminando para el próximo Bici Tour. Seguramente ya vamos a tener bici propia de la Muni. Uh -huh. Así que, que bueno, estamos terminando Perfecto. de, Va de cerrar. La Está creciendo la actividad. Cada sin vez sin se duda. suma más gente. Y bueno, seguramente cuando tengamos la bicicleta. Eh, la gente que a lo mejor no tiene bicicleta se puede sumar también Por supuesto. Así que, ¿Y hasta que no. ahora cómo vienen con, con las actividades? Porque si bien las vacaciones de invierno de nosotros acaban de comenzar Hay algunos turistas de distintos puntos del país que se adelantaron un poquito y ya empezaron a llegar a Mendoza claro, ¿Cómo man, han visto el movimiento? Hay un cronograma diferente digamos a sí. nivel país, de eh, claro. una semana vacaciones. empieza ahora, otra semana empieza después Sí, la verdad no estamos consiguiendo, eh, hablamos con los hoteles, tenemos un intercambio semanal con ellos para sí. ver cómo viene el tema de la ocupación y la proyección y la verdad que, que ya casi no se están consiguiendo plazas de hospedaje. Bueno, Así que bueno, por noticia. suerte. Después de la pandemia sí, uh -huh. vamos a tener una buena temporada, así que bueno, contentos por, por eso y, y bueno, seguir creciendo y metiéndole para que Guaymallén y Mendoza sea cada vez más Sin un destino así. turístico. Claro, somos una de las provincias más elegidas hoy por hoy, cada vez que hay un huequito ¿no? para hacer una escapadita, lo que es fin de semana largo, feriados o incluso bueno las vacaciones, Mendoza siempre ahí está al top y es excelente que Guaymallén ofrezca a los turistas tantas actividades de esparcimiento, culturales y turísticas netamente para, para que nuestra provincia siga siendo un lugar de los más elegidos del país. Emi, gracias por tu visita.